un tema así un poco <risa> complejillo, largo también. Y entonces he preparado unos apuntes que en parte voy a ir leyendo porque quiero ir rápido, no muy rápido, pero que no se me pase el tiempo porque tenemos la práctica de la meditación de pie y aparte eh, los huevos. Entonces eh, lo primero que vamos a hacer es crear el campo de chi. Vamos a cerrar los ojos, la espalda recta. Con tranquilidad, si puedes, permanece con la espalda recta. Lleva tu atención al interior. Sigue observando tu interior. Con nuestra atención, el cuerpo se relaja. Siente la cabeza, se relaja. Siente tus ojos, se relajan. Siente la nariz. Se relaja, siente la boca, lleva tu atención a los oídos, relaja los oídos, relaja todo el rostro. Relaja el cuello, los hombros. Relaja los codos. Relaja las muñecas. Y también manos, dedos. Relaja el pecho, la espalda. El abdomen, relaja las caderas, relaja las piernas, las rodillas, los tobillos, Relaja los pies. Permanece sintiendo tu interior. Naturalmente se relaja más y más. Todo tu cuerpo se relaja. Se relaja y se abre. Siente tu cuerpo muy suave, sutil. Naturalmente sientes tu cuerpo de chi súper ligero. todo el espacio que te rodea, la habitación en la que estás. Solo desea sentir la habitación en la que estás y ya lo estás haciendo. Desea sentir... Desea unirte a todos los que estamos en este momento aquí y en el momento ya estás, ya estamos todos juntos, así formamos un gran campo de chi. Siente este campo de chi. Ya tiene mucha fuerza. Es muy grande. Ve más lejos y únete a todas las personas en el mundo entero que practican sineng. Nos unimos también a todos los profesores, a todos los maestros. Nos unimos a Pangmin. Al unirnos, compartimos. Toda la buena información. Ve un poco más lejos. Ve al centro del universo, a lo más profundo. Pequeño deseo de tu corazón y ya estás allí en la fuente. Naturalmente nos unimos a todo el chi original, al chi más puro del universo. Y con suavidad vuelve, vuelve al campo de chi que compartimos y siente este campo, nuestro campo, lleno de chi puro, lleno de la mejor información, lleno de sabiduría, de armonía. Vuelve un poco más, vuelve a la habitación en la que estás y también siente la Totalmente llena de chipuro con toda la mejor información. Siente como todo este chipuro te envuelve, igual que envuelve a todos los que estamos aquí presentes. Con suavidad, ve a tu interior, siente profundo dentro de ti todo el Chi puro del universo. Llenan tu cuerpo, lo iluminan. Toda la información, la mejor información del universo también llena tu cuerpo. Permanece un momento así, solo sintiendo, solo disfrutando. Y una vez más, vea lo más profundo del universo. Solo ten el deseo, desea llegar a lo más profundo del universo, a la fuente, y ya estás allí. Y desde ahí, otro pequeño deseo de tu corazón, vuelve, vuelve a tu interior. Ya estás allí dentro de ti, todo el chip del universo, llenan tu cuerpo, permanece así con la mente calmada, el cuerpo relajado, totalmente abierto. Permitimos de esta manera que el Hunyuan Chi, el Chi más puro del universo, se mueva naturalmente con total libertad, entrando, saliendo, recorriendo todo nuestro cuerpo, sanando nutriendo, desbloqueando, equilibrando, rejuveneciendo, armonizando todo en nuestro interior. Disfruta. De manera natural la sonrisa se instala en tu rostro. Si deseáis, podéis abrir los ojos, pero si deseáis permanecer con los ojos cerrados, también está muy bien. Hoy vamos a hablar de Iyuu El Iyuu es el Chi más puro, más fino que tenemos dentro del, del cuerpo. Tengo que hacer un, hablar un poquito de, de algunas cosas que hemos hablado en los días anteriores, en los miércoles anteriores. Por ejemplo, eh, solo decir por encima que todo es chi, para alguna persona que no, que no haya escuchado hablar antes de, de sinen Chikung o de Chikung en general. Y desde el sinen Chikung se le da nombres a los diferentes tipos de, de chi el Hun Chi original es el Chi más puro del universo. Desde ahí, es de donde han surgido todas las cosas que conocemos. Entonces, dentro del cuerpo humano hay tres tipos de Chi. Uno que sería el Hun Yuan Chi del cuerpo, perdón, el Hun Chi de los órganos y el Hun Chi de el, las neuronas que es el Iyuan Ti, y este Jun Yuan Chi, este Chi, es el más puro, el más refinado del, del cuerpo, del ser humano. Iyuan Ti se forma en el feto a partir más o menos de los eh, siete meses, que es en el momento en el cual las neuronas, las células cerebrales, se concentran en un número hasta que forman una masa crítica, al formar la masa crítica, lo que sucede es que el Kun Chi que rodea a estas células se fusiona. Se fusiona todo el Kun Chi de las células y a su vez se fusionan las células. Hacen lo que se llama una completud. Que completud es otra palabra también que viene eh, del Sinen Chikun, de Pangming. Eh, hemos preparado este pequeño, pequeño, no sé cómo se llama, PowerPoint power o bueno, eso. Y a lo mejor os puede ayudar en algo. Es muy simple, es muy, muy básico. Ya os decía al principio que el, el tema del yo, en ti, igual como el tema que le ha tocado o que ha hablado Jandra, de la conciencia, es... Eh, a veces es un poco complicado poder expresarlo. Entonces, pues decía que, que el, el yo en ti se forma pues, a partir de los siete meses en el feto. Cuando, y estaba hablando que se fusionan, el, el chi que rodea a estas, a estas células se fusiona, se fusionan entre sí, pero a la vez hace, esta fusión hace que las células se unan y forman una completud. El término completud se refiere a, a un todo completo. A ver, si hablamos, por ejemplo, de la materia visible, puedo hablar de un árbol, por poner un ejemplo. Un árbol es todo lo que vemos, un pino. Es el árbol, pues con la forma característica, el tronco marrón, las hojitas, así. Bueno, como nos, la, nos imaginemos un pino en ese momento. Esa sería una de las partes percibidas por nuestros órganos sensoriales. Otra de las cosas de, es el chi. La otra parte que compone esta completud llamada pino, pues es el chi, la energía que lo rodea y que también está dentro del, del árbol del pino. Y la tercera parte, casi que la más importante, sería la información. Hay ah, información que nosotros, o al menos yo, con mis capacidades normales, yo no puedo ver, leer esa información. Pero eh, la información está ahí. La información, por ejemplo, otro, otro ejemplo. Yo soy mujer y tengo a Rocío por ahí delante, o a Betty, o a María, que también son mujeres. Compartimos una información. Compartimos esa información, esa partecita, mujeres. Y a comparación de Manuel o de Rafa con ellos ya no compartimos esa información, ellos serían hombres, sexo masculino, sexo femenino. Sí compartiríamos ambos sexos la información humana, pero aparte yo tengo mi información particular que me da mis características especiales, la forma de mi nariz, el color de mi piel y todas esas cosas, igual que a cada uno. Entonces, cuando hablamos del término completud, se refiere a eso, al total, a lo que somos capaces de percibir con nuestros ojos con nuestros órganos de los sentidos, con nuestro olfato, gusto, manos, bueno, y, y a todo aquello que no somos capaces de percibir, pero que las personas que tienen sus habilidades normal, especiales desarrolladas sí son capaces de, de ver y de percibir. Vale, por ahí, la completud. Es un término que luego voy a usar varias veces más. Ah, la, esta completud en los humanos, la completud formada por el chi, y las células del cerebro se llama yuantí. Los animales también tienen una completud, pero un poco menos desarrollada o con menos capacidades. Eh, en los humanos lo importante es que eh, tienen una habilidad especial y es la abstracción de la información recibida. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que percibimos se, se forma en ideas en ideas y en conceptos. Por ahora, a lo mejor lo dejo ahí, más adelante voy a explicar también este proceso de cómo se forman los conceptos. Y aparte de, de, de hacer esta abstracción, también ti utiliza esta abstracción, es decir, las ideas y los conceptos en el proceso del pensamiento, para, para los procesos sí, de, de, de, del pensamiento. En términos muy rápidos y muy generales, eso es IJUANTI. Ahora voy a hablar un poquito de las características. Um, tiene tres características fundamentales. Primero, que es, está en un estado de equilibrio. Tal cual lo pone aquí Pan Min y lo escuchamos por muchas partes. Si buscamos, por ejemplo, información de IJUANTI en Internet, siempre escucharemos que es puro, que es uniforme, que es sutil, que es fino, que es, que es estable. Y esto, estas características, lo, lo hacen muy, muy semejante al Hun Yuan Chi original. Como os dije antes, el Hun Yuan Chi original es aquel, el, el, casi, casi que el más alto tipo de Chi que existe. ¿De acuerdo? El más puro, el más, más, más puro. Pues nuestro Hun nuestro Yi Yuan Chi es casi igual que ese de ahí, es muy similar. Otra de las características es la reflexión. Reflexión. Reflexión nos suena a reflejar espejo. Podemos ya ir teniendo esa imagen de un espejo. Entonces, el y yo en ti refleja los objetos externos en su totalidad. ¿Vale? Es un espejo especial en toda su completud. Un e un espejo solo refleja una cara de un objeto o una parte externa del objeto. Si yo pongo una manzana delante de, de un espejo, no me refleja el corazón de la manzana, por ejemplo. Pero el yu en ti sí es capaz de hacer esto. Y no solamente eso, refleja todas las capas, pero también refleja el, eh, la parte energética, el chi, y también la información. Bueno, como podemos ver, es lo mismo que el árbol. O sea, con el y yo en ti eh, vemos el árbol que los ojos perciben, pero vemos también todo lo demás. Y podemos ver, inclusive eh, en la parte de información, podemos ver que, yo qué sé, que tres horas antes un, un niño lo abrazó, por ejemplo también eso se queda grabado. La información tanto de nosotros como de todo lo que, lo, de todas las cosas, nunca es estática, nunca es fija. Siempre está transformándose. Y hasta hechos tan concretos y pequeñitos como este, que pasó por ahí un niño y abrazó al árbol, pues también se queda ahí, ahí grabada. Y la persona con una capacidad especial, pues podría verlo. Porque en Antí lo tienen lo refleja, está ahí en Illo Antí. Y es como os decía, y yo en ti puede recibir, puede reflejar el objeto, no solamente cuando nuestros sentidos, nuestros órganos de los sentidos lo ve, también puede, eh, sin, sin percibir nada con los órganos de los sentidos, puede eh, reflejar una información, la información completa o la completud de algo. Es muy claro, por ejemplo, en, la, en las predicciones o en las inspiraciones. ¿Os recordáis que la semana pasada Jandra habló de un poquito de esto y ella contó desde su experiencia que cuando fue a abrir la, la puerta, creo recordar que estaba estudiando y abrió la puerta, la, que compartía vivienda o casa con, con una amiga y vino un chico a entregar un paquete o algo para la amiga. Ella, al abrir la puerta, ver a este chico supo que ese chico sería el padre de sus hijos, y efectivamente así fue, entonces esto es, es su Iyuanthi, su Iyuanthi pudo captar esta información, ¿de acuerdo? Bueno, Iyuanthi siempre está reflejando, Jandra pudo observar o pudo ser consciente de esta parte, de la información, ese sería por ejemplo un ejemplo ¿no? de cómo Iyuanthi recibe información sin que nuestros órganos eh, sensoriales perciban nada aparente y luego de qué depende la claridad de la reflexión de yo en ti y en ti tiene toda la información del universo entero toda la información del universo entero todos nosotros tenemos guardado o como si fuera una imagen en este espejo toda la información del universo entero pero yo no me acuerdo, no me acuerdo cómo se formó la Tierra, no me acuerdo ni, ni, ni, ni cosas de cuando era pequeñita, ¿no? pero todo está guardado ahí. Jandra hacía una buena comparación, lo hacía, la, la, hacía la comparación como si fuera un ordenador, todo está guardado ahí, en el disco duro. Que seamos capaces de acceder a la información es otra cosa diferente. Entonces... Dice, la claridad de reflexión, la, la claridad de lo que está reflejando este y yo en ti, lo, de lo que se está viendo en el espejo, depende de la cantidad y la claridad de chi que lo nutre y de su estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? A cuanto más chi tengamos, pues vamos a ser capaces de ver la realidad de la vida con mucha más claridad, la realidad de las cosas con mucha más precisión. Y la estabilidad, la estabilidad quiere estar referida al, sobre todo al, a los estados mentales. Para poder acceder a la información que tiene yo en ti, nuestra mente tiene que estar totalmente calmada. También nuestros movimientos físicos, inclusive, tienen que ser muy suaves, muy sutiles. ¿Cómo se mejora la claridad? Porque eso es lo que creo que nos interesa todo. ¿Qué hacer y cómo hacer para que no podamos llegar a esa... A ver con claridad toda esa gran información que tenemos ahí, ya dentro, en nuestro y yo ti. Pues con movimientos calmos. Dice Pan Ming, movimientos suaves, movimientos regulares, movimientos muy, muy, muy, muy calmados. Y en estos movimientos está incluido el pensamiento calmado, el pensamiento tranquilo, una mente muy tranquila, muy quieta. ¿Qué es lo que altera esta claridad? Por lo contrario, movimientos inconscientes, eh, emociones de baja frecuencia, estrés, miedo, tristeza, etc. En Sinan Chikung se utilizan los movimientos suaves, regulares, para potenciar o mejor la reflexión de Yuan Ti. La tercera característica es, eh, y yo en ti se mueve, es una característica de movimiento. Dentro de esto tenemos dos grupos, reunir y liberar. Y yo en ti puede reunir, sí, y también inclusive puede hacer que eh, crear algo, materia visible, con una mente concentrada. Y por otro lado, si la mente está dispersa, puede ser que el chi se pierda. Puede ser, no. La verdad es que se pierde naturalmente. Por ejemplo, ¿cómo reunimos chi? Es lo que venimos haciendo quienes practicamos eh, sinen. Y con la postura estática, como explicó Jandra, cuando estamos de pie y con nuestra mente concentrada en el tan tien, todo el chi va al tan tien. El objetivo es reunir mucha cantidad. ...de chi en el Tantien. Inclusive, por ejemplo, si tú pones una información o una intención... ...puedes llevar tu mente al, al cartílago de la rodilla o a un hueso que, está, que ha tenido una fractura... ...y poner esa, el chi ahí y la información para hacer que el cartílago se regenere. Ese sería en el caso, por ejemplo, de la, de la materia visible... Y en cuanto a liberar, si la mente está muy difusa, desenfocada, el chi se va, se pierde. Siempre y cuando todos los profesores no están en la relación, aún en la vida cotidiana, mira adentro. Mantén tu atención dentro de ti, haciendo las, las actividades cotidianas, porque si no, el chi naturalmente se está yendo. Aquí hay una excepción, digamos, hay otra manera de, de, de hacer uso de este movimiento de liberación o de liberar chi y es con, con una mente concentrada, conscientemente. Por ejemplo, en el caso de los tumores, creo que todo el mundo conoce que, que hay maestros que tienen pues esta capacidad de poner una información y hacer que los tumores desaparezcan, liberan el chi que hay ahí y también la masa, y desaparece. Ese sería el caso, por ejemplo, de liberar conscientemente. Y luego tenemos otros dos movimientos que los voy a nombrar prácticamente. Es eh, un en el campo subatómico, es un movimiento eh, inconsciente y súper rápido. Solamente se hace para recibir y procesar la información. Dice Pan Ming que la velocidad es extremadamente rápida, superior a la velocidad de la luz. Y luego, el movimiento macroscópico, que es el movimiento de la información conceptual. Es decir, es el movimiento del pensamiento. El pensamiento, ya hemos dicho, que está compuesto por ideas y conceptos y puede, contener, puede tener varias velocidades, ¿no? Y un ejemplo sería, por ejemplo, también decía, que, si, eh, que hay en este, en este campo macroscópico, que es algo grande, puede ser un simple movimiento, como quiero ir a la cocina, pero no físicamente, sino con mi eh, mente. Entonces yo salgo de mi sala, atravieso con mi mente la puerta, voy por el pasillo y abro la puerta de la derecha y ya estoy en la cocina. Pero... También puedo hacerlo muy rápido, es decir, me planto delante de, la, de los fogones, delante de la, no sé, o, o de, de, del, del grifo para coger un, un vaso de agua, puede ser así de rápido, a lo mejor esto se entiende mucho más, por ejemplo, cuando vamos en la práctica y decimos vamos a lo más profundo del universo, en un instante ya estamos en lo más profundo del universo, Solamente teniendo la intención, nuestra mente ya está ahí, en un instante, pues se refiere a este tipo de movimientos, y yo en ti, en un instante, puede estar ahí, muy, muy, muy lejos. Eh, también decía que cuando el, el movimiento era muy suave, más pequeño, se podía controlar, pero si es un movimiento rápido, es difícil de de cómo de controlar, y esto, ¿por qué lo comento? ¿Por qué, por qué viene a cuento ahora aquí? Porque nos pone el, el ejemplo de los pensamientos distractores. ¿Qué es lo que pasa con los pensamientos distractores? Pues los pensamientos distractores pertenecen a este movimiento macroscópico de Iyuan Ti. Cuando estamos en la postura estática, de pronto empiezan los pensamientos, tun tum, tum, tum, Y nos distraen. No queremos. Nosotros queremos llevar chi al tantien, Pero de pronto te das cuenta de que ya estás comprando pan mentalmente porque te has ido detrás de tus pensamientos o a lo mejor programando la comida de mañana. ¿Qué hacemos? Pan Min dice que es muy difícil controlar porque es muy rápida la velocidad. Lo que deberíamos hacer es volver la mente, por ejemplo, ¿tien? con tranquilidad dejar los pensamientos ahí y venir, porque si tú quieres controlar los pensamientos, si queremos controlar estos pensamientos distractores, lo más probable es que generemos muchos más pensamientos distractores. Entonces solamente es cambiar, volver a la, al, al sitio donde estabas concentrado, tú también, o en cualquier otra cosa, o inclusive en la vida cotidiana, pues pensar en, en algo positivo, salir de ahí y eso lo vemos también por ejemplo cuando tenemos una, una emoción fuerte ¿no? empieza el run run de los pensamientos pues en vez de, de seguir con el run run de los pensamientos que le estamos dando más alimento pues cambiamos de foco pensamos en algo positivo nos podemos ponemos a hacer algo que nos guste y ahora vamos a pasar a las funciones a las funciones de I, yo en son tres. Recibir información. Como os dije antes, es como un espejo. Refleja todo el mundo de alrededor, todo el universo. Transforma el mundo externo y objetivo en un mundo subjetivo. Rehace todo esto. Pasa lo externo y objetivo a un mundo subjetivo en ideas, en conceptos. Dos formas de recibir la información. Una a través de los sentidos sensoriales, que sería, pues, la habilidad normal. Y la otra es a través de la habilidad especial. La habilidad especial, como antes os dije, es la que capta el paquete completo de cualquier objeto. Lo que se ve, lo que no se ve, todo el paquete completo. Y aparte que puede ser sin utilizar los órganos de, de sensoriales. Como decía antes también, en, en, en inspiración o en predicción. Y ahora, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a través de los órganos sensoriales nosotros vemos un limón. Vamos a imaginar que nunca hemos tomado un limón, que nunca hemos probado un limón. Es la primera vez que vemos un limón. Conocemos naranjas, clementinas y todo esto, pero un limón no. Lo vemos... Tiene una piel de forma parecida, digamos, la piel así un poco rugosa a una naranja. El color es diferente. Con esa, toda esas, esa información van adentro, van ahí yo en ti. Y ahí están. Pero cuando, eh, si probamos el limón, añadimos algo más. Añadimos que es ácido, una nueva información. Todo esto con los órganos sensoriales, una habilidad normal. Ahora y tú imagínate una persona que tiene las eh, habilidades especiales. Entonces ella no conoce el limón, mira un limón, solo con verlo puede saber que ese limón es ácido. No hace falta ni que se acerque. Ese sería un caso de cómo ello en ti recibe la información a través de la habilidad especial pero puede ir más allá. En este caso, en este ejemplo, os dije, os pone el limón, pero puede recibir toda la información sin tener la imagen o sin ver el limón, sin ni siquiera eh, poder percibirlo con los ojos, con los oídos o con el gusto. Esa es la habilidad especial. Por ejemplo, os ponía el ejemplo de, de Julio Berner. ¿no? Julio Werner sabemos que escribió muchas novelas, y que luego muchas cosas que escribió en esas novelas se hicieron realidad. Por ejemplo, el submarino o el viaje a la luna y cosas de estas. Él, pues nada, inspiración, le vino la información, escribió novelas que luego y en su tiempo lo pasó muy mal, porque lo creían loco, porque la gente se metía con él. Pero luego se, fue, se fueron volviendo verdad. Pues otra manera de recibir información. Luego tenemos el procesar, guardar y recuperar información. Con, hemos dicho que recibimos la información con los, los órganos sensoriales y toda esta información crea una imagen. Y yo en y ti procesa todo el paquete de información, le pone una etiqueta, le pone un nombre, le pone, eh, lo convierte en un concepto. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un boli. Yo tengo un boli. Al principio no conocía el boli, imagina. De pronto tengo un boli en mi mano y sé que con él puedo escribir. Sé que tiene diferentes colores, pero bueno, en, en, en esencia, Cuando yo con, cojo un boli, Sé que puede ser de plástico, sé que puede ser a lo mejor de cristal o de metal. Toda esta información, todas estas informaciones, las recibo. Y este paquete de información, incluido la utilidad, se guarda. Y con esto, y yo en ti, crea la etiqueta, le pone un nombre, le llama boli. Entonces, cuando yo veo la palabra boli o alguien me pide un boli, inmediatamente sé toda la información completa, me viene el paquete completo. Sirve para escribir, puede ser de metal, puede ser así, así, alargado y todas esas cosas. Entonces, eso es un concepto, un concepto. ¿De acuerdo? Es importante procesar la información, es decir, todo lo que se percibe a través de los órganos de los sentidos y yo en ti, lo hace ahí una mezclita y crea un concepto. Luego guarda la información. Y la guarda eh, tiene una capacidad ilimitada para guardar la información porque la, infor la información no ocupa lugar. Y aparte, y yo en ti tampoco ocupa lugar, dice Pangmien. Entonces, la capacidad de guardar información es infinita. La guarda de dos maneras. Conscientemente. Cuando se guarda conscientemente, podemos utilizar conscientemente esta información cuando queramos. Si la información se ha manda, guardado inconscientemente, permanece oculta. No la podemos recuperar fácilmente. Pero a veces se hace consciente. Pues se puede hacer consciente porque adquirimos o llega una nueva información que activa la información vieja ahí almacenada o también se hace consciente en momentos de contemplación, en momentos de quietud mental muy profundos. Y la última es enviar información. Y yo en ti envía información de dos meses, perdón, de dos maneras. Estamos siempre compartiendo información. La primera sería de manera normal, a través de los sentidos. Uh, por ejemplo, cuando yo miro un objeto, yo recibo la información del objeto, pero a la vez el objeto recibe información mía, almacena información. Como en el caso de, del principio que os contaba, el árbol, al ser abrazado por un niño, guarda esa información. ¿vale? Y la segunda manera de, de guardar información, perdón, de enviar información, es de forma especial. Y esto se refiere a que podemos mandar un paquete completo de información. Sería, por ejemplo, en el caso de los, de los profesores, de los maestros, que son capaces de, de desaparecer un tumor, ¿no? O de sanar a las personas. Dice eh, Panmin que todos nosotros podemos enviar esta información especial, que depende de la cantidad de información que mandemos, depende de nuestra conciencia. Cuanto más conscientes seamos, cuanto más con, amplia sea nuestra conciencia, nuestra podremos enviar eh, más información. En principio, pues... Eh, este es el resumen que he preparado del Iyo Antí. Muy rápido, como os dije al principio, y aparte de... solamente tratando de quedarnos con las partes que nos sirva en la vida práctica. Deciros además que yo en ti, como os dije al principio, refleja toda la información del mundo y que todos tenemos la capacidad de poder acceder a eso. Todos la tenemos dentro. Todos podemos hacerlo. Lo básico para mí es saber los puntos. ¿Cómo, cómo hacerlo? Pues una mente clara, tranquila, muy tranquila. Para eso está la práctica. Para eso están todas estas hermosas prácticas no solamente de Cine sino de muchísimas otras tradiciones y culturas, y, y que todos podemos hacer uso de nuestro y yo en ti. ¿De acuerdo? Voy mirando el reloj. Voy súper rápido. Quiero contaros una cosita más, pasando ya a, otra, a otro punto, que es la práctica. Uh, es una historia que hace un par de días o un poco más escuché a un maestro, a Don, Y una historia de Pan Ming. Está contada por Yu Yang, que es un, un profe. Yu Yang cuenta esta historia que vivió en junio de, del año 2009. Una vez me reuní con el doctor Pan y le pregunté sobre un problema de Gonfa, de un método. Le pregunté, maestro, he aprendido los tres métodos de, de Sinén y todos los pequeños métodos. ¿Qué método debería practicar más? El doctor Pan me dijo, lo que más debes practicar es la forma, reunión de los tres centros. Esta meditación estática debes practicarla no menos de dos horas al día. Si quieres también, Puedes practicar cualquier otro método, además de esto. Le pregunté de nuevo, ¿por qué es suficiente practicar solo la meditación de los tres centros? Doctor Pan dijo, la meditación de los tres centros va a través de todos los niveles de nuestro Sinen Chikung. Los seis métodos de Sinen Chikung son como los seis pisos, las seis plantas de un edificio. La meditación de los tres centros es como un ascensor que atraviesa cada piso. La meditación de los tres centros puede ir desde la planta baja, desde la planta más baja a la planta más alta. Le pregunté, maestro, ¿cuál es la actividad de la mente al, pra al practicar la meditación de los tres centros? El doctor Pang me respondió con una pregunta. ¿cuál es la actividad de la mente de un árbol creciendo naturalmente? Yo respondí, un árbol no tiene actividad mental, crece naturalmente. Doctor Pan dijo, si tú practicas la meditación de los tres centros y te, y te mantienes, te paras como un árbol, tu Kung Fu será muy elevado. Y kung Fu, por Kung Fu entendemos la, la, el nivel de kung de chi, eh, el bienestar profundo al que se puede llegar. Cuanto más alto Kung Fu, más alto nuestro entendimiento, más cantidad de chi tenemos, mejor está nuestro cuerpo físico. Doctor Pan de repente cambió el tema y me preguntó, me preguntó ¿alguna vez has visto a personas golpear un pez de madera para cantar escrituras? Yo le contesté, sí. Cuando era niño, mi vecino, que era un hombre mayor, él golpeaba los peces de madera y recitaba, amitaba, amitaba cada día y se mantenía haciéndolo durante horas. En ese momento yo tuve un golpe repentino de entendimiento. Fue como si alguien me golpeara con un palo de madera. Supe cómo practicar la meditación de los tres centros. Entonces le pregunté a, al doctor Pan. Ya que dice que la meditación de los tres centros es tan importante, ¿por qué creó tantos métodos? ¿Por qué no le dice a todo el mundo que practique directamente la meditación de los tres centros? ¿Por qué perder tanto tiempo? Doctor Pan me preguntó, si tú eres el propietario de una tienda de ropa y crees que la túnica Songshan es la mejor, ¿venderías solamente esa túnica en la tienda? Entonces, podrías perderlo todo. En esta sociedad actual, no mucha gente sabe que la túnica San Juan es buena. Entonces, tienes que exhibir otro tipo de ropa para poder atraer a mucha gente a visitar tu tienda. Cuando alguien pase y te pregunte qué tipo de ropa es buena, tú puedes hablarle especialmente de la túnica, de lo buena que es, etc. Pero si alguien elige un montón de ropa y te pregunta cuál le queda bien, tú puedes decirle que todas son buenas, que cada una tiene sus características especiales. Lo mejor es que compres todas. De esta manera, tú ganarás dinero. Pero la gente que compra mucha ropa gasta mucho dinero. Llevan un traje hoy y otro mañana, solo para lucirlo. Alguna ropa queda colgada en el armario y alguna ropa queda colgada en el armario y no se usa nunca. Aquí Pan Min está haciendo una comparación con todos los métodos. Entonces lo da a elegir. Y me pareció tan maravilloso, eh, sobre todo con, con esta clase por delante en la que estamos eh, practicando la meditación de los tres centros. De saber la importancia, lo importante que es. Y, y que también quería comentaros una pequeña historia, no es, no es una historia, bueno, sí una historia que viví yo en China, en un centro. Eh, conocí a un maestro, a un profesor, que era capaz de conectarse a la corriente eléctrica directamente, y utilizaba la corriente eléctrica para desbloquear, para enviársela a otras personas. Lo importante de todo esto es que él nos dijo al final que todos éramos capaces de hacerlo, que todos éramos capaces, que todos teníamos habilidades especiales y que éramos capaces de hacerlo, que solamente necesitábamos ponernos un par de horas de práctica de la postura, de la meditación de pie y que todos seríamos capaces de hacer lo mismo que él o mucho más. Unido a la historia esta de, del señor Yu, Yu Yang, pues me parece maravilloso. Con esto espero que tal vez alguno os inspire a tomar la postura de la meditación de los, de los tres centros como, como vuestra práctica personal, nos vamos a poner de pie y vamos a empezar con la práctica. los pies juntos cerramos los ojos llevamos la atención al interior Mi está abierto, las rodillas relajadas, las coronillas hacia arriba, el cuello estirado, permanece observando tu interior. Todo tu cuerpo se relaja. Siente que tu cabeza está tocando el cielo y que tus pies están firmemente apoyados en la tierra. tu cuerpo se relaja totalmente y tu mente se expande en todas las direcciones va muy lejos se queda contemplando el vacío Tu apariencia es humilde. Dentro de ti nace un profundo sentir, respeto, gratitud, admiración por todas las cosas, por todos los seres. Tu interior está en absoluta calma. Puedes mirar tu corazón limpio, sereno, puro. Es como agua cristalina en inquietud transparente. Tu mente no tiene pensamientos distractores. Y así nuestras mentes llegan a lo más profundo del universo y desde ahí vuelven y van a lo más profundo del cuerpo. Todo el chi del universo llena. El cuerpo, nuestros cuerpos, así el universo y tu cuerpo se funden en completa armonía. El universo y nuestros cuerpos se funden en completa armonía. Con suavidad, sintiendo la alfombra de chi debajo de tus pies, separa las puntas 90 grados y separa los talones. Puede ser un poco más de 90 grados, pero como mínimo 90 grados. Siéntate, un poquito las rodillas se flexionan y tus manos se pueden colocar delante del ombligo con los dedos juntos. O pueden estar un poco más separadas del cuerpo. Los dedos, las puntas de los dedos están mirando. Pueden subir un poco también a la altura del plexo solar o un poquito más arriba. Encuentra la postura adecuada y cómoda para ti. Con tu intención, con tu imaginación, con tu mente, prolonga la punta de tu pelvis y haz que se apoye en el punto medio entre tus talones. Mi jmen está abierto. Tú te sientas cómodamente sobre tu pelvis. Lleva tu atención a la coronilla. Desde ahí hay un fino hilo que tira hacia arriba. Siente este hilo. Tu cabeza está suspendida. La barbilla se hunde ligeramente, el cuello relajado, estirado recto pero relajado relaja los hombros desde la primera vértebra dorsal también hay un hilo que tira hacia arriba Siente este hilo, desde ahí está sostenido, sostenida tu espalda, se relaja. Relaja los codos. De cada codo hay un hilo muy fino que tira con suavidad hacia arriba. Siente tus codos están sostenidos, muy, muy relajados. Los codos también tienen un hilo que bajan hasta la tierra y se apoyan en ella. Siente este doble sostén de tus codos y tus brazos se relajan. Relaja las muñecas. Abre Shen Men. Solo baja ligeramente la muñeca y recuerda los dedos están mirando. Las puntas de los dedos se miran. Relaja. Todas las articulaciones de los dedos de tus manos. Siente la punta de tus dedos relajada. Relaja el pecho. El centro del pecho se hunde suavemente, muy poquito. Toda la espalda relajada, relaja las caderas, relaja los glúteos y los muslos. Recuerda, está sentado, está sentada. Relaja las rodillas. Sobre la rótula también hay un hilo que tira hacia arriba con suavidad. Siente tus rodillas muy ligeras, están sostenidas desde el cielo. Relaja los tobillos, relaja los pies. desde el talón a la punta de los dedos. Siente la almohadilla debajo del dedo gordo en contacto con el suelo, con la tierra. Todo el peso de tu cuerpo está distribuido en la planta de tus pies. Con tu mente, coloca una bola de chi entre tus muslos y apóyate en ella. Sube suavemente, Huijin, el centro del perineo. Súbelo con suavidad, conéctalo con el centro de tanti. Con el centro de tu abdomen. Coloca una pequeña hora de chi debajo de cada axila. Apóyate en ella. Tus axilas permanecen abiertas. Tus hombros relajados. Todo tu abdomen está relajado, solo la parte más baja tiene ligera contracción que mantiene a acuillín suspendido. Sube la punta de la lengua al paladar. Lleva tus oídos a escuchar solo tu interior. Con tu mente, haz girar tu nariz hacia abajo y adentro y súbela por el interior de tu cabeza hasta que las fosas nasales asomen en lo alto y se queda mirando al cielo respiran desde el cielo mira el centro de tu cerebro vamos a reunir los tres centros en también en el centro del abdomen Piensa en la coronilla, en la parte alta de la cabeza y piensa en Tantien, en el centro de tu abdomen. Piensa en el centro de las palmas de tus manos y piensa en Tantien, en el centro de tu abdomen. Piensa en el centro de las plantas de tus pies y piensa en Tantien. El centro de tu abdomen, por detrás del ombligo delante de la columna, mantén tu atención allí, con tranquilidad. Quédate sintiendo, escuchando, observando tan bien. Sonríe. Si tu mente se distrae con una enorme sonrisa, vuelve a unir estas estas tres grandes puertas de entrada del con el centro del abdomen, cornilla, también centro del abdomen, las palmas, con también las plantas de los pies, con también y te Quedas allí nuevamente Thank mm -hmm. Con suavidad desde la cordilla subimos nuestro cuerpo se endereza. Suavemente permite que tus manos bajen y sintiendo la alfombra de chi debajo de tus pies, junta los talones, junta las puntas. Y vuelve a juntar talones y puntas, pies juntos. Lleva tus manos al ombligo. Palmas sobre el ombligo. Derecha primero para las mujeres, izquierda para los hombres. La otra encima y tu atención va al tantien al centro del abdomen. Y permaneciendo allí, vamos a hacer un pequeño masaje movimientos circulares sobre el ombligo. Abajo un poquito, izquierda, arriba. Derecha, bajo, uno, dos, tres, cuatro, 6 7 8 9 Cambiamos de sentido desde abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, uno, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, nueve, continúa un poco más, Entra en pie, Se recogen también en el centro del abdomen. Con suavidad, separa las manos y lentamente abre los ojos, pero permanece sintiendo tu interior. Toma asiento, siendo consciente de tu interior, de tus movimientos. Cierra por un momento tus ojos y continúa sintiendo tu interior. Siente todo tu cuerpo lleno de chi. vibrando, todas tus células sonríen, disfruta Permaneciendo así, sintiendo nuestro interior, naturalmente nos unimos, nos fundimos con el universo, Y así, en este estado de calma, de disfrute, vamos a coger un huevo. Muy simple. Solo deseas. Piensa que el huevo se pone de pie. Un primer pensamiento, es un juego. El huevo se pone de pie. No hay nada serio, solo es un juego. Piensa. Siente que el huevo se pone de pie. Abre tu corazón. Conecta con esa parte de niño, de niña. ¿Qué pasa? Que se lo cree todo. Con, Podéis abrir los ojos. Solamente inténtalo. Disfruta. Si, alguien lo, si, si en estos momentos, en estos minutos ya alguien ha puesto el huevo de pie, lo puede compartir. Puede mostrarnos sus huevos de pie. También vale, si uno no se pone de pie, pues coge el otro y sigue poniendo tu corazón. Yan She, que es otro de los profes, él siempre dice lo mismo: pon una nueva información, abre tu corazón, vive en amor. Mira, ya tiene a Ana uno de pie. Perfecto, gracias Ana. Como decía, Yanxé dice, abre tu corazón, pon un nuevo pensamiento, abre tu corazón, vive en amor y todo es posible. Todo es posible. Yanxé nos contó la última vez que, que lo vimos por aquí por por Europa, en las Islas Canarias, Betty, que está por ahí también lo conoce, en aquel retiro nos contó pues que estaba impresionado, porque aunque él vive esto, a veces se encuentra con algunas personas que le sorprenden. Y uh, había pasado hace nada. Mira, otro huevo de pie, ¿de quién es? De, de Lali. Gracias, Lali. No sé, María, si dices algo. Gracias. ¡Guau! Wow. Ana, tú tienes muy bien entrenado a los huevos. Vicen también los, ya puso un huevo de pie. Pues intentar con otro. Y si va la, la cosa muy fácil, intentar poner de cabeza la, la punta abajo. Esa es otra posibilidad. Os contaba la historia de Sheikh de con, con una mujer europea. Fue a su centro, un grupo de, de personas, no me acuerdo del país, y, y decía que esta mujer quería adelgazar. Patricia, gracias. Si tienes otro huevo, pues también intenta con otro. Gracias, Patricia. Y es así como funciona nuestro yillo en ti. Cuando, podemos, cuando somos capaces de, de saltarnos de la información o las creencias limitantes que nos dicen el huevo no se pone de pie, si somos capaces de saltar eso, de tranquilizar la mente, entonces los huevos se ponen de pie o piedras o los tumores desaparecen. Al final no termino de contar la historia, decía, decía Yang She que fue un grupo de, de europeos a su centro y que esta mujer, eh, la, una mujer lo, lo escuchaba atentamente, uh, Mercedes, muy bien, y qué bien Mercedes, y eh, pues le, le preguntó, porque ella era gordita, le dijo, yo quiero adelgazar. ¿Es verdad lo que estás diciendo? Esto de ponerle información. Me... ¡Patricia! ¡Muy bien! ¡Otro más! Y, de, y, le de, y le dijo, pues efectivamente, si tú realmente eres capaz de pensar que adelgazas y abrir tu corazón, sentir que estás delgada, pues lo puedes hacer Acto seguido se pusieron a hacer una práctica de la chi. En 40 minutos la mujer adelgazó 4, eh, 6 kilos a la vista de todos. Entonces Yanxi nos enseña esto, que es posible, realmente es posible. Es posible, eh, pues eso, cualquier cosa, no hay nada imposible. Yo también tengo ya un huevo de pie, por fin, menos mal. Vamos a practicar un poquito más con los huevos, además, si no puedes todavía ponerlo, a muchas personas les ha servido eh, recordar a una persona a la que aman mucho, a una persona a la que realmente su corazón se emociona cada vez que la recuerda o a lo mejor eh, recordar eh, algún momento especial en tu vida, en el que estuviste con mucha tranquilidad, puede ser un lugar, puede ser, no sé, cualquier situación de tu vida, alegre, feliz, de disfrute. Y entonces, a ver, ¿otro huevo? ¡Julio! ¡Qué bien, Julio! ¡Cuánto me, me alegro! Y Rogelio también dice, aquí en América los, lo hemos puesto. Pues, como os decía, recordar eso, momentos especiales de tu vida que te ayudan a a conectar con el corazón, la importancia del corazón. Gracias, Rogelio. Muy bien. Cuando se nos pone muy fácil, porque el tema es ir haciéndolo eh, y rompiendo cada vez más con nuestras creencias, entonces aumentar de dificultad. Poder, lo podéis poner de cabeza. Tratar de cabeza la parte más fina abajo. Y lo mismo, se pone de pie. Recordar siempre... ¡Uh, Gloria! <ríe> ¡Qué bien, Gloria! ¡Maravilloso! Recordar siempre que es un juego, es solamente disfrutar. A ver, Ana, que vas por el cuarto... Y también lo podéis, si queréis practicar en casa en otro momento, podéis observar eh, el proceso, el instante en el que el huevo se pone de pie, se puede sentir. ¿Sonia? ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Sofía ahí lo veo, sí, lo vemos todos. Gracias. ¿Por qué? Porque este momento, ese instante en el que el huevo se pone de pie, a veces lo podemos percibir hasta en los dedos. Sabemos ya que el huevo se va a poner de pie. Es, vamos, Es increíble. Y también podéis observar en qué estado está vuestra mente. Deberíais observar en qué estado está vuestra mente. Podéis así captar la quietud total de tu mente, aunque sea unos instantes. Porque si en algún momento conseguimos encontrar el camino y repetir en cualquier circunstancia de nuestra vida esto, lo podemos hacer y aplicar a muchas cosas. ¿Alguien más dijo que se había puesto el huevo de pie? A ver, uh, se cayó el mío. En el chat. Ah, Galaxy A51 también puso el huevo de pie. Pues, anda, he visto que se te cayeron a ti también. Oh, hola. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar por ahora. Solamente eh, deciros que, que al hacer estos experimentos estamos usando nuestro ti Todas las habilidades que tiene, toda, toda esta información ya está en nuestro IUNT. Solamente estamos accediendo a ella de alguna manera y disparando el corazón, perdón, calmando la mente, conectando con el corazón. Rosa Cabero, <ríe> muy bien, gracias. Gracias, experimentar, seguir jugando, solo seguir jugando con los huevos. Con los huevos y con otras muchas cosas. Más adelante posiblemente hagamos algunas, algunas cosillas más. Y podamos adentrarnos en esto de poner la información, gracias, malum Y poderla aplicar a nuestra vida en cada instante, en cada momento. Aparte que mirar la cara de Ana, por ejemplo, es un disfrute, ¿no? Una niña. Asómate a la cámara para que veamos tus ojos. Gracias. Gracias a todos. Solamente comentaros que no hice la apertura y el cierre como, como lo hizo Jandra el, eh, el miércoles pasado, porque ya no nos daba tiempo. Intenté ir lo más rápido posible, pero al final siempre, eh, bueno, no sé cómo, cómo, pero el tiempo vuela. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer una vez más compartir con vosotros y espero que algún día podamos reunirnos en un retiro presencial y podamos darnos un abrazo. De verdad. Gracias a todos, gracias. Puedes dar a, a, por favor. Muchas gracias, Milka. Un abrazo.